Hola gente, bienvenidos, yo soy Citra Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Ok, hoy día vamos a probar esta cosa nueva Que se llama Valle de Lava Que recién la están poniendo, la verdad es que No sé de qué trata La arena de equipo, ah, es un modo 3 contra 3 En el que tu equipo puede derrotar, ok, es un MOBA Los jugadores pierden una vida, ok Ok, ya entendí cómo funciona Bueno gente, me metí a una Con personas que no conozco Quería probar cómo funcionaba Y me terminé metiendo acá Así que, bueno, es la primera vez que juego este modo de juego y no sé cómo vaya a funcionar Simplemente es un 3 contra 3 Así que vamos a ver qué tal Ok, por lo que vi aquí tienes tres vidas Así que si tú mueres una vez o pierdes vida pues. Así que yo creo que esto lo tenemos muy ganado Porque como que parece como que somos muy superiores Entonces les quitamos muchísima vida Ok, son 10 segundos que tardas en revivir Y nosotros llevamos la ventaja A ver, mis compañeros como que están un poco empanados La verdad, mis compañeros no se enteran de nada Yo creo que voy a esperar a que me salga mi otro compañero. Voy a esperar a que salga. Y, y ya está. Ok, yo creo que vamos a perder. Porque eh, como que estamos... Sale uno, miren a este pibe, va y se muere. Entonces ya ahí como que tenemos una desventaja muy grande. Como que se rotan. Solo quedo yo. Creo que estoy muy muerto. Sí, nada. Eh, ok, no importa, es la primera partida, así que... Son cosas que uno puede llegar a aprender. Bueno, me tan grados la PC me piscina hasta ayer. Bueno gente, perdimos la primera, así que vamos a jugar otra, a ver si tenemos un poquito más de suerte, y vamos a ver si podemos ganarla. Creo que nos tocó contra los mismos. Ok, vamos a... tenemos que ir juntos, vamos a esperar a que se pida vaya primero. Voy a pegarle a este. Ok, matamos a uno. Bueno, voy a matar a este Yo creo que, que sí. Ok, se murieron mis compañeros, así que voy a ir para atrás para no perder vida Vete para atrás, vete para atrás hmm, Vamos a esperar a que salga Yo creo que lo que deberíamos hacer es esperar a que salga La otra piba Ya ahora si le damos Y ahora si podemos ir Ok, le ponemos el escudo a los compañeros Voy a focusar a este que tiene poquita vida. Ahora focusamos a este y terminamos de focusar a este. Ok, ya los matamos. Ahora esperar a que salgan y los volvamos a reventar. Le ponemos el escudo a los pibes y los curamos de paso. Ok, ya matamos a uno. Podemos esperar, esperar a curarnos algo. ¿Esto es para curar? No? no, no. ¿Esto es para curar? No me acordaba. acordado. Ok, ya mi compañero se está metiendo, así que debería ir con él. Estoy muy muerto. Me reventó el pibe que mis compañeros ahorita se deberían alejar porque me morí Ok, ya la otra piba se murió, así que somos él y yo ahorita Vamos a poquiciar a este, ahora poquiciamos a este Y terminamos ganando la partida, ok Los combates como que son muy posados, hay mucha gente que se queda pecada y todo eso Ok, no está mal Quedé MVP, está bastante bien Creo que es un modo donde puedes crear estrategias con tus compañeros, supongo que habrán estrategias que se irán como viendo a lo largo de que, de que evoluciona este modo de juego y la gente saque estrategias y tácticas con diferentes roles y armas. Pero de mientras esto es un poco un, un campo de pruebas, la gente no se entera mucho, incluso hay gente que se queda quieta o así, ya puede, como podemos ver. Uy, Android, este pibe, es, este pibe es del top. Vamos a ver, esperemos que ganar con él. Ok, vamos a focusar a este que tiene poquita vida Usamos a este, si, sí, lo reventamos se lo Matamos a los tres así super easy Ah, me morí Ok, creo que tenemos ventaja porque empezamos ganando Con que no, no, no, no se vayan a pelear solos Como está haciendo esta persona ahorita ah, Creo que estamos bien Estamos a este Ok, creo que tenemos la ventaja ahorita. Necesitaron por alguna razón. Va, eso yo creo que ya lo ganamos, ya está. Eso es GG. Ya lo tenemos, sí, es bastante fácil, la verdad. Ok, el que yo creo que como que el que empieza teniendo la ventaja es el que termina ganando la partida. Es, es muy, muy difícil que puedas remontar una partida en la cual empiezas perdiendo. Bueno, nos pusieron en bronce 1, pero claramente vamos a subir de este rango Y vamos a llegar a las clasificaciones top ¿Cuántos puntos tenemos? Mil puntos El top está en 1500, ok Creo que podemos hacer algo más Bueno gente, hasta aquí será el video de hoy Esto es un video corto de demostración Probablemente haga más videos sobre esto Subiendo al top o llegando a X rango Y, y nada, espero les haya gustado Yo soy Citra y nos vemos en la próxima <risa>